Hola, bienvenido a esta meditación guiada. Hoy haremos un ejercicio de visión a distancia con nuestro tercer ojo. El ser humano tiene una capacidad de conectarse a través de la mente con lugares u objetos que no están al alcance de nuestra vista ordinaria dar detalles precisos del lugar u objeto que se encuentran bajo nuestra observación mental. Para este ejercicio, pediremos a una persona que nos dibuje algo en una hoja. Algo simple. Por ejemplo, puede ser el mar, o una pelota, o una casa. Solo que no sea tan complicado. Nosotros no tenemos que saber el contenido de esta hoja. Y si es posible, se recomienda que la persona que dibujó coloque la mano derecha sobre la hoja y le imprima un pensamiento. Por ejemplo, si dibujó un carro, que piense en imágenes de carros con la mano sobre el dibujo. Puede agregarle datos, como el color la forma o tamaño. Luego pídele a tu ayudante que doble la hoja a manera de que no puedas ver su contenido. Que ninguna persona más toque la hoja, para no afectarla energéticamente. Una vez el dibujo listo, siéntate en tu lugar de meditación y pon la hoja frente a ti. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos e inhala por la nariz. Retén el aire tres segundos y exhala por la boca, liberando así toda tensión que puedas tener. Repite tres veces. Inhala. Exhala. Inhala. Detén tres segundos. Exhala. Una última vez. Inhala. segundos. Exhala. Ahora respira con normalidad. Mantén tus ojos cerrados y relajados. Para este ejercicio es importante no forzar nada ni esperar nada con la mente solo relájate no forces tu mente solo mantente tranquilo no te sientas comprometido o forzado a que el ejercicio funcione esto lo bloqueará aún más Solo suelta y relájate por completo. Ahora enfoca tu atención al tercer ojo ubicado en el centro de tu cabeza. Visualízalo como un pequeño punto de luz. Justo en el centro de tu cabeza, a la altura del entrecejo. Este punto poco a poco comienza a hacerse más grande. Más luminoso. Se ve como una energía y comienza a alimentar de luz a tus dos hemisferios cerebrales, iluminándolos por completo. Relájate. En este estado, enfoca ahora tu atención en la hoja que está frente a ti. Mantente relajado. No esperes nada aún. Solo hazte consciente de que la hoja está frente a ti. Ahora, trasládate a ese punto de vista, como si tú fueras la hoja. Siente lo que pudiera sentir este objeto. Fusiónate con la energía y vibración que emite esta hoja. Siéntela. Tú eres la hoja. Tú eres ese objeto que tiene la información que deseas saber. Mantente tranquilo. Solo observa, no analices nada, ni intentes forzar nada. Todo se dará naturalmente. Solo sabes que ella tiene un dato y tú lo vas a obtener. A continuación te dejaré un momento para obtener este dato. Entrarás en silencio mental y permanecerás como si fueras el objeto. No pienses nada, solo llegará. Llegará a ti una impresión, puede ser una imagen, ¿O solo de pronto lo sabes? Esta impresión no viene de tu imaginación, ni de tu creación propia. Es solo un chispazo, un instante, que se genera a través de la conexión que tienes con el objeto. Comienza ahora. Escucha el silencio. Y enfócate en el objeto. Si quieres tener el dato y que este proviene de algo más que no es tu pensamiento propio, haz una respiración y luego comprueba las coincidencias del dibujo y lo que ha llegado a tu mente. Si tienes dudas aún de lo que viste o aún no lo has visto, Dejaré un momento más la música para que continúes. Sigue practicando y te sorprenderás. Déjame tu resultado, déjame tu resultado en los comentarios. Nos vemos pronto.